Hace 10 años, me mudé de mi casa de campo, donde vivía con mis padres, a la casa de mi tío, en la ciudad. Me contaron que cierto día me perdí y que cuando volví, comencé a cogerle miedo a mi pro. Hace 10 años, me mudé de mi casa de campo, donde vivía con mis padres, a la casa de mi tío, en la ciudad. Me contaron que cierto día me perdí y que cuando volví, comencé a cogerle miedo a mi propia casa. Cuando me encontraron, estaba fuera de mí, temblando y gritando. ¡Sacadme de aquí! No recuerdo nada de aquel día. No importa lo mucho que me esfuerce, no consigo recordar como si mi mente quisiese suprimir el recuerdo. Supongo que en este caso, mi raciocinio me hace creer que he olvidado algo que debería recordar.